Hoy en Farmacia Puentevea te enseñamos cómo realizar tu propio test de autodiagnóstico de COVID en tu propia casa. Disponemos del test, una caja como esta, o como esta que aparece aquí. Dentro de la caja viene un manual de instrucciones, una ampolla de tampón salino buffer, un tubo para verter la solución salina, un hisopo para tomar la muestra nasal y un test para realizar la prueba. Ahora te voy a enseñar cómo poder preparar el kit, en la caja existe una perforación para meter el tubo donde echaremos la solución tampón-buffer, a continuación abrimos la ampolla de solución salina y la vertemos que, procurando que no caiga nada fuera del recipiente antes de abrir el hisopo, haremos una correcta higiene de las manos con un lavado con agua y jabón y nos sonaremos la nariz dos o tres veces. Abrimos el, el hisopo y vamos a proceder a tomar la muestra de la nariz. No es necesario introducir el hisopo muy arriba. Una vez tomada la muestra, introducimos el hisopo en el tubo de plástico que contiene la solución salina removemos y lo dejamos incubar durante un minuto pasado ese minuto procedemos a abrir el kit el kit dispone de una ventana donde echaremos tres gotas de la solución salina antes de verter las gotas nos aseguraremos de escurrir bien el isopo. Para eso nos permite el tubo de plástico que contiene el kit. Cerramos el tubo de plástico que nos hará de cuenta gotas y procedemos a echar tres gotas. Una vez realizada esta operación esperaremos de 15 a 20 minutos hasta que aparezca el resultado del test. Transcurridos los 15 minutos vamos a proceder a la lectura del test. En este caso solo aparece la línea control, lo que nos indica que el test ha sido realizado de forma correcta y el resultado es negativo. A continuación os mostramos los posibles resultados que puede tener el test. Y recuerda que aunque el test esté de negativo Puedes ser un paciente asintomático. Si has tenido contacto con alguien positivo en coronavirus, recuerda ponerte en contacto con tu médico de cabecera para que te realice las pruebas pertinentes para confirmar si eres positivo o negativo.